A continuación, para hacer uso de su discurso de apertura, tiene la palabra la convencional Francisca Linconao. se escucha? Eh, Marimari, la bien presidenta. Marimari, con puchem le levantarme hoy. Encheta Francisca Lincolnau pingen, Soy machi. Eh, saluda a anta ni puse, ma puse su con guay, lelu, al que tu lelu. e enchita tweet, fam tam lepayin, pachirukamu tainka <tie> el taimapuche tainka el taimapu tain la venta Tain menoco tain sayenco feichitung mutamle feimumai chaligu no waimapu tatfi putrichung kakemapu, eh ka kemapu eh apole puita soltao apole puita milico feleno afuluta walmapu, nei repeto repetan leita pumapuche por tanto invitar ni que es culpa taka chupan tu tayen in tayen weichallen ni repetan ya fel uyñol mapu feimu tatu fi fantepumutafele payin huelluno imala ya in chamsung mutayin fele pan catfaci fi comple mapu huell maputa señora busanyora puinca pchikeche pchike estudiante feimutatfi fue imputable y está sujeto a nueva constitución. Pipiengi, está bien alta nueva constitución. Fue imputable para ir. Fue imo al que tu lelo. ¿Cómo puede al que Comuna para la casa. Machita hinchá ella ella mariga somos en la marchín. Marica hispana ni Fey tatfi tafy ni maputa ni winkulta ni Ko, ni menoko, Tani isaienko, tani Lawen, tani tan nativo, le luta winkulmeo. Fey muta weun con el convenio 169 de la OIT. Feimu y persigue no te soltó. hasta que montaje que tanto culpa tu por eso no tu con Afkento sufrir, afkento que tu piugen. Fey me fameo uchale pan machita te incetat fi, tan ni defende tan puche tan puma puche. Fei pan, fei muuta contatat faci, me tat pan. Tan ni sufri meo, tan ni custoant piuque piuken meu. Fei muutalin puntat fa și candidaturau. Fei muuta untat tan entun. Fei mutat fi, dat puma puche, pulamien, caño reservau, Quiñau que le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 Apolita soltao, Apolita milico. Feí meo, hoy es el domingo meo. Camule punta, si pudakiná, pitrofken, malita wisha tongo, malita wisha ngotam. Reyengita mea pucheta, kulengialta alta canal. Rompenialta tila uf. Malita cementerio, malita nieta hue. Feí muta amula linda in canal, pipingita puinca. Feí muta ngotam ngotam yenge ben. Otecau men, sufrimen. Rangi, usted ha felita la pucha, está muy bien. Tanya, usted ha hecho la ofelta empresa Represa hecho la Tipucheta usted ha hecho la pucha, usted ha hecho la pucha, pucha, usted ha semana mándale esta cosa que es talca pumapuche, apolita esta ballena me ni eli pume que ingun loco tu me que ingun, ¿qué hay muta uchamentaince? ¿qué hay muerta muta entra territorio mapuche monta ¿por eso filuta che? meo. Incheta faméxico conen, faméxico tal cual con men, remontaje sufrimen Recoila meu, llama mío, sufriendo fey muta fin de pumapuche, chumeta Kusandulenta pumapuche, incheta tfatam lepan, tani uyñol el mapu, pumapuche, uyñol el tani co, ya pumapuche, Repetangelta Re alta winkul, ya alta winkul. Repetan alta winkul, repetan alta lawen. Repetan alta wa di nativo. Tanikastka meken enol, kon feiche dun muta wichabanda fi. Mas ingen muinkain mekentan meken lawen. Inkain pe meken dani winkul tas fi. Fameu da wichapan, fameu tas chamka tomka meken pan. Mas ingen muta fi, ne went to lend as mu, ne no fully resenge fully, ne went to laifon wichabalaifon dat wa chi Hai kai mandat febu goe ka niu reseba o koma futa mlebai feimu tat feika kine fit fas papel u rindu ku ngi tat fi mli tani tradusi kelo tasu fuita le ai tat fashi papel welo na wenta tan pou ma psai mapu sumeche tan e wentu le banda twati u meche mapu ka meche to da fe le banda en talento intay mapuptem, en talento en fecha su momento Y también en castellano le digo, le le, le le entrego un mensaje al presidente Piñera que saque su carabinero y los militares en Huaymapo. Esa no son la solución de arreglo, arreglar las cosas, está sembrando violencia, odio para el pueblo mapuche. Y también le pido a los senadores que aprueben el indulto general para los presos de la revuelta y también para los presos políticos mapuche de Guaymapo. mari Puché, como le palufao mari ñaña Elisa, presidenta, contame tamim Mi nombre es Francisca Lincolnau Ircapán y soy machi desde los 16 años. Esto es una gran responsabilidad que yo no elegí, pero que he cumplido fielmente. Llevo casi 50 años ejerciendo el rol de autoridad tradicional y ancestral mapuche, y entregué mi vida a trabajar por la salud física y espiritual de los pueblos y la mapu, porque eso me ha permitido Chaungenechen. Como machi también, he tenido que mirar a los ojos a muchos monstruos durante la vida. Enfermedades, dolores, pobreza, racismo, plagas, tóxicos que enferman la naturaleza y la avaricia de unos pocos, que impiden el come felén para todos. Pero sin duda, el monstruo más grande que me ha tocado conocer es el monstruo de la prisión política. El año 2008 defendí el huincul, el menoco, el la y las hierbas medicinales de mi pueblo. Y por eso fui la primera autoridad mapuche en ganar en tribunales un caso invocado, el convenio 169 de la OIT. Pero por la misma razón, el Estado chileno me ha perseguido hasta lograr un montaje en mi propio loft. Fueron tres juicios de los cuales salí absuelta. Tres juicios que no han sido reparados por el Estado chileno y por los que actualmente han sido... Tengo una causa vigente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las marcas de la prisión política, que dejó en mi piel y en mi alma, jamás van a borrarse. Pero confieso que si naciera de nuevo y tuviera la oportunidad de elegir otro camino, volvería a defender la mapu, volvería a defender la tierra, tal como lo hice y hasta con mi propia vida, porque si de algo estoy segura, es de que nunca dejaré de alzar la voz por mi gente, por mi territorio, por la dignidad de mi pueblo. Estos meses en Santiago tampoco han sido fáciles, ser machi y estar lejos de mi rehue tiene un costo para mi salud física y espiritual. En Milof, cerca de mi Wincul y los Menocos, está todo mi Minehuen y es un lugar con el que tengo peumas cuando estoy en la Waria. Sin embargo, la misión que se me ha encomendado es mucho más grande y, como siempre, voy a resistir hasta cumplir el objetivo. En este edificio hay fuerzas que chocan constantemente hay Nehuen, hay esperanza en los cambios y hay amor. Pero también, estas paredes siguen siendo testigos de la ignorancia, el odio y el racismo que siempre se ha permitido escribir aquí en nombre de la ley. Yo misma me encuentro día a día en los vasillos con esas fuerzas. A quienes le molesta nuestra presencia y la justa lucha de nuestro pueblo, nos mantenemos aquí gracias a nuestras familias Gracias a las comunidades, al equipo de trabajo y al Nehuen de los Lamien de Escaños Reservados. Nos mantendremos aquí hasta el final, como lo demuestra la historia de mi pueblo, para demostrar que la plurinacionalidad es mucho más que, nuestra, que levantar nuestras banderas. Plurinacionalidad es enfrentar junto al monstruo más grande, eso que no quiere borrar una constitución escrita con sangre y despojo. Plurinacionalidad es no dejar de pedir justicia para Agustina Huenupe Padián. Plurinacionalidad es no dejar de pedir justicia para Macarena Valdés. Justicia para Nicolás Aquintremán. Justicia para José Mauricio Huenupe. Justicia para Jorge Antonio Suárez Marihuán, Justicia verdadera para Alex Lemón Saavedra. Justicia para José Gerardo Buenante Buenante. Justicia para Matías Catrileo Quesada. Justicia para Camilo Catrillanca. Justicia para los pulamien que el Estado chileno y su pseudo-democracia nos arrebató. Porque son mucho más que plurinacionalidad. No es más muerto por luchar. Es más, no es más muerto por luchar de ningún pueblo. Plurinacionalidad es entender que las tierras robadas y usurpadas deben volver a sus dueños. Plurinacionalidad es la restitución del territorio ancestral. Plurinacionalidad es justicia por todos los niños y niñas mapuche, víctimas de la violencia del Estado chileno. Plurinacionalidad es reconocer a los pulamien, a las mujeres mapuche que resisten la prisión política de sus huenshu, ...con dignidad y valentía. Y que todos los femi feminismos solidaricen con sus luchas. Plurinacionalidad es la, desmi la desmilitarización del huaymapu. Hoy hemos hablado... ...plurinacionalidad es exigir el fin del decreto del 701... ...y fuera las forestales del huaymapu. Hoy hemos hablado en nombre y memoria de todas las generaciones mapuches víctimas del genocidio, la colonización y el Estado chileno. Estoy aquí para recordarle al mundo que sin restitución de tierras nunca habrá paz. Mari A continuación...